En este momento está con nosotros Eufemio Vargas Lima. Es un dirigente comercial, un empresario franco-macorizano, bueno, de toda la región, de todo el país. Una persona de un conocimiento vasto con relación al tema comercio, con relación al tema económico, con relación al tema social. Dirigente comercial, fundador del Club del Mayorista. Y me dice alguien que ya está como abandonando eso. Está como no, por abandonar todas esas cosas. Presidente Ambicioso. Exacto, pero una de las de las eh, eh, lo, la, los nombramientos que tiene eh, mi querido hermano que es mi amigo. Sí, sí, hermano, ¿Cómo estás, Eufemio? ¿Cómo, está? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cómo Un, ¿cómo placer están, tenerte. Un placer Un buenos, buenos, buenos, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes de este programa que yo no me lo pierdo. Sí, yo sí, no completo. Mientras estoy en mi casa, entendemos. yo lo veo hasta las ocho y media, por ahí más o menos. Sí, sí, también. Ya, ya. Sí. Por eso hay que transmitirlo por, por radio para que usted pueda seguir escuchándolo en el camino sí. y luego cuando llegue al, al, Exactamente. al, al trabajo. Eufemio, eh, una de las cosas que más eh, ha dado motivo de comentarios y ha sido el tema del crecimiento económico de la República Dominicana. Aparentemente, y eso creo que todo el mundo está conteste, eh, ha habido un crecimiento económico de la República Dominicana, lo que no ha habido un reflejo, aparentemente, un reflejo hacia las la clases más necesitadas. ¿Tú compartes esa opinión o eres de opinión contraria? Bueno, es un crecimiento, diríamos, ficticio, porque es un crecimiento donde la balanza está para un solo lado. Si aquí vienen, por ejemplo, a nosotros cinco y nos dan 100 pesos, tocamos a 20 pero si uno coge 90, los otros 10 no vamos a tocar a nada. Entonces, eh, esa, ese crecimiento, hay sectores que han crecido. Por ejemplo, el sector eléctrico ha crecido, se hacen grandes inversiones y máximamente con la energía ahora renovable, que también se está haciendo. Eh, el sector eh, de la comunicación ha crecido inmensamente, el sector importador que no es bueno para un país porque cuando se importa es porque sí. se necesita se, cuando se importa se va aniquilando lo que es la producción nacional y la exportación es lo que debe crecer entonces yo diría que en la computadora el crecimiento es real pero no hay un crecimiento per cápita del pueblo dominicano porque nosotros como comerciantes eh, hablamos y tenemos relaciones con personas a diario, mucha gente, y ese crecimiento no lo vemos. Entonces, no, esa gente no ha recibido eso, no lo hemos recibido. El mismo comercio no ha recibido ese crecimiento porque eh, no ha crecido. Quizá el alto comercio que importa lo ha recibido, pero el comercio eh, mediano y pequeño no lo ha recibido. Por lo tanto, para mí es un crecimiento que yo lo leo, pero a veces ni leo el contexto porque me doy cuenta de que realmente eso no es para el país. Un país no puede tener un 6 o 7% de crecimiento cuando para hacer un presupuesto nacional tiene que ser con préstamo para completarlo. Pero tampoco un país puede tener ese crecimiento cuando el 54% del Producto Interno Bruto hay que invertirlo para pagar intereses de una deuda que, que se ha multiplicado. Si ese crecimiento fuese real, el endeudamiento debía haber bajado, porque usted seguro, y yo y todos nosotros, eh, cuando tenemos dinero no cogemos prestado, como estamos en buena no cogemos prestado. Entonces se, se ve que eso es ficticio. Los cre el crecimiento que usted ha mencionado es, vamos a decir, no del sector primario. Eh, hablar del sector comunicación en lo que tiene que ver con crecimiento, hablar del sector eh, ex importación, y no, no obstante así, en un sector como la agricultura, entiendo que hemos disminuido, no, no, no ha crecido tanto como otros, desde el punto de vista económico, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, cuando usted habla de la agricultura, nosotros decíamos, uh -huh. antes decía hace unos años que decíamos uh -huh. que vamos a comer la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Sí. Ahora, el arroz importado, la mayor parte... Eh, las habichuelas, y por suerte todavía producimos mucho arroz, pero hay gente que le, le gusta el importado, sí. y además el Estado lo permite que lo importen, habiendo arroz aquí. Las habichuelas son habichuelitas pintas, ya usted no ve conucos de habichuelas en, en estos sectores por acá, que, que había muchos conucos de habichuelas. Eh, la carne, aunque el pollo naca aquí, pero los ingredientes para se criarlo, ensambla, los se insumos, se ensambla, son, aquí. exactamente, son okay. eh, eh, importados. Uh -huh. eh, el ajo es importado, la cebolla es importada, vaya a un comercio hoy día, dame una libra de ajo y un kilo de cebolla, para que usted vea que son todas los dos importados, las papas las están trayendo. Incluso la, la, la carne ¿sí? es importada, que se usa en el desayuno escolar. Exactamente. Sobra. Entonces, eh, la, el sector agrícola se ha diezmado. Pero no solamente el sector agrícola, el pecuario, sí. figúrese que con la seca que se produjo ahora, eh, este año que en noviembre fue que vino a llover, eh, se murieron la mayor parte de las vacas en, en la línea sí. y en otro, otros otras zonas que, que no son las nuestras, de aquí del Cibao, que Dios siempre para acá hay que coge no sé por qué, sí. no va para allá. Eh, hay una, eh, por ejemplo aquí, San Francisco de Macorís, que la espina dorsal de la economía nuestra es el cacao. No hubo cosecha de cacao. ¿Por qué nos dice esto? O sea, ¿qué nos dice? Bueno, problema? no, pero que eso fue la cose fue la sequía la que nos hizo. O sea, eh, los productores de cacao están en olla. Porque, eh, pero también no han podido cumplir sus compromisos con los bancos, con los negocios, con la financiera, Porque no se produjo la cosecha por la sequía. Porque a la hora de florecer la mata de cacao en marzo, no había una gota de agua y las flores se cayeron. O sea, sí, no cojaron... Eh como llamamos la gente del campo, no cuajaron. Por lo tanto, esa sequía, esa sequía que acabó con el país y con nosotros también, vino precisamente eh, otra sequía de dinero porque vino la catástrofe de MUNE, que también terminó con la economía popular, porque los ahorrantes de MUNE son personas, la mayor parte de personas mayores que viven de los intereses, que... Gente que tienen su, cuarto, su cuartico guardado ahí, uh -huh. pero son dinero bien habido, que han vendido su finca, que han vendido su casa. Entonces, esa gente con el dinero que le entraba mensual, iban al, al supermercado, iban al pero colmado, iban al almacén a comprar, pero le pagaban a la farmacia porque la mayor parte viven enfermos y tienen que consumir mucha medicina y tienen que pagarle a la farmacia. Entonces, ese dinero que se pagaba los días 30 en mes eh, ya no circula. Entonces, hay mucha gente que en vez de estar gastando, ahora lo que están es realmente viviendo, como llamamos en el campo de cambalache para poder subsistir. Sí, eufemio. El panorama de hoy. Nosotros compramos 23 mil millones de dólares en productos y materias primas y productos terminados y apenas vendemos 11 mil millones de dólares. Tenemos un dólar que está casi a 54 por uno. Tenemos un combustible que es de lo más caro de la región. Tenemos una energía que es de la más cara de la región. Y tenemos una presión fiscal hacia el comercio terrible. Ustedes, como comerciantes, ¿cómo piensan sobrevivir ante esta situación? Bueno, es una situación difícil, pero eh, los comerciantes... La mayor parte somos empíricos, no tenemos otra profesión. Tenemos que tratar esperando mejores tiempos, esperando mejores tiempos. Y, y uno así se ha aguantado, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy trabajando en negocios de los seis años y siempre se está esperando mejor tiempo. Yo espero, y los comerciantes así esperan, porque el comerciante es tesonero. Nosotros eh, cumplimos con nuestros eh, compromiso de pagar impuestos, de pagar empleados, cualquier negocio, por ejemplo, el caso mío, en los negocios míos tengo alrededor de 270 empleados, que son 270 personas que viven del negocio directo, sí. en, en, en, lo, en los diferentes negocios, viven directo. Entonces, nosotros sabemos que si el comercio colapsa, el país se hunde. Entonces, por eso nos aguantamos por no colapsar. Los precios y el pueblo dominicano, Hoy nosotros tenemos un arenque, una libra de arenque, que está por los 100 pesos. que anda la libra de arenque? Eh, no, tiene que estar algo más. Sí, algo 110 más. 110 o 120. Sí. Al detalle me refiero. Sí, sí, al detalle. 110, 120. El Señor, azúcar, era... 25, 30 pesos. ¿Esa la comida que Sí, ganó, sí, no? esa es la que menos. Entonces, sí. todo este no, incremento no. de precio que afecta directamente a la población, porque los sueldos siguen prácticamente iguales, El poder adquisitivo del dominicano sigue... ¿Ha disminuido? Si no, no, no, no, no, ha disminuido con relación a la capacidad uh -huh. adquisitiva que tiene. Este caso de los precios que ahora mismo en diciembre volvieron y aumentaron. Cuando Hipólito Mejía, usted tenía una, un dólar al 55, tenía un combustible 70, 80, sin embargo el arenque... Estaba a, a, a 60 pesos y el galón de gas a 25. ¿A qué, ¿A qué se debe esta disparidad y esta distorsión tan grande en los precios? A mí no me gusta comparar gobiernos, porque no soy de ninguno. Yo soy comerciante nada más. Pero épocas se pueden comparar. No era la misma época. Lo que yo pienso es que cuando en esa época, todos los días, las primeras páginas de los periódicos decían, oye, dólar está tanto, hoy el dólar está tanto y también los medios de comunicación digital y visual eso era entonces eso creaba una incertidumbre realmente en la comunidad porque la gente vivía esperando a ver a cómo está el dólar ah, bueno el dólar hoy subió cinco puntos bueno pues ya eso se sabía que iban a subir las otras cosas y ya ahora, hoy está igual, entonces, ahora está igual ahora como tranquilo. los medios de comunicación y los comunicadores la mayor parte están de un lado eso no lo dicen por eso eh, hay menos impresión en el país de que las cosas están caminando yo traje el... un plátano ayer 25 pesos un sí, platanito sí. pero a nivel de, de productos industrializados que son lo que nosotros vendemos eh, diríamos que este año no ha sido un año realmente de inflación eh, y no, estaba yo haciendo la comparación ayer de cómo compraba yo por ejemplo los espaguetis en enero y cómo lo compro ahora en diciembre y es el mismo precio Eufemio, eh, bueno, al final ya nos están haciendo señas eh, pero quisiera plantearte lo siguiente tú, tú vienes de Atabalero de un campo, vienes jovencito a la ciudad comienza a trabajar, un niño y has logrado crear un emporio económico que es, indudablemente es algo grandioso, en el sentido de un hombre sin solo solo a fuerza de su inteligencia, su dedicación, todas esas cosas. ¿Cuál es el secreto del éxito a ese nivel? ¿Qué tú le puedes decir a juventudes que hoy día no tienen norte claro, eh, sienten eh, desazón eh, por, por lo que puede ser su futuro inmediato? ¿Qué, qué, qué tú le puedes aconsejar basado en tu, eh, en tu experiencia personal de eso que yo planteo? Y quiero comenzar por detrás. Eh, hoy día, una gran parte de la juventud, no son todos, una gran parte de la juventud ve a los mayores como que estamos anticuados y como que ya no generamos. Entonces, lo primero es que de las herramientas que usé y que recomiendo a los jóvenes que usen, que se lleven de los mayores, porque los mayores tienen experiencia. No es que lo, lo, lo, lo, lo pongan como un borrador total, no, no. Coger las sapiencias que la vida nos da y usted aprende como joven y se nutre. Lo primero que yo hice fue cuando llegué aquí a la ciudad, fue ponerme a estudiar. Entonces mi eslogan en publicidad dice, solamente trabajando. Estudando. Lo he hecho desde los seis años, trabajar. Estudiando, comencé a estudiar, no pude terminar la universidad porque ya la parte económica me limitaba ya. para poder graduarme de abogado, que era que yo, yo iba a ser no no ah, Que bien. era lo que yo anhelaba. A lo mejor pues hemos sido socios. Sí, sí, sí. <risa> Cuando terminó el CURNE aquí. Okay. Eh, eh, terminé el CURNE. Eh, entonces ya para la capital, allá no pude soportar. Entonces ya tuve que dejarlo obligatoriamente. Entonces, solamente trabajando, estudiando, es pero cumpliendo las buenas costumbres, eh, no podemos, por ejemplo, ahora mismo... Hay un, si el que le gusta la música, por ejemplo Usted ve cómo canta fulano de tal Pero ve el otro que dice muchas malas palabras Usted imite, que el joven imita el que, el que dice las malas palabras cantando El que hace gestos realmente indebidos en televisión Ese, ese es el líder Ese es el líder Entonces, eh, la juventud es el futuro del país Pero tiene que prepararse Y cada día prepararse más porque fíjese que ya el joven que no aprende inglés es analfabeto. Los que no sabemos inglés somos analfabetos. Porque la mayor parte de las, instru de las instrucciones en, en un teléfono que usted compre sí. vienen en inglés. Sí, Pero el, el joven que no sabe computación, que no maneja una computadora, es También analfabeto. Es. Ya no es el caso de, de, de, de, de antes que usted con un cuadernito iba a la escuela y eran cuatro o cinco materias solamente entre ah, ellas una que se ha olvidado que debieran dar la moral y, de, moral y cívica bueno. porque eso nos dejó mucho amar al país, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros ciudadanos el hecho de la moral y cívica bueno, llévense del consejo de un experto, trabajo y formación, gracias a don Eufemio por la compañía por sí, las respuestas ¿no? a las preguntas que le hicimos. Y decirle públicamente que lo admiro. Toda sí, la sí. vida lo gracias, he admirado. Gracias, gracias. El, el, el, el gracias. Eufemio gracias. es un hombre muy sí, admirado. Sí,